Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy me trovo desde la Casa Bianca, no en Estados unity sino cual Milán en un parco. El giorno de hoy, que voy a hacer? Setes ejercicios explosivos que te van a ayudar a mejorar tu performance. Vamos a guadagnar un poquito de, de fuerza, de reacciones, de coordinaciones. Voy a hacer setes ejercicios. Ogni ejercicio lo voy a repetir en trebota. Vamos, eh, vamos a iniciar eh, con 30 segundos de labor. Vamos a hacerlo lo più veloce, ta veloce ta, ta. Con 15 segundos de recupero. 30 de laboro Con 15 de, de recupero. Lo repito: tres vueltas. Son 7 ejercicios. Yo voy que tú me dé me el 100%. Vamos a mejorar. Eh, no solo la gente que juega básquet, para bolo, básquet. Cualquier si persona lo puede hacer. Con estos ejercicios es explosivos te ayudarán a anticipar. Eh, tu performance, tu movimiento te van a ayudar a siempre a estar en forma eh, no dimenticare que para estos ejercicios hay que mangiare bene, eh, dormir bene aunque ayungere un poco el ejercicio con, con pesi, porque este el quipacho hoy eh, no habíamos bisogno solamente de la corda si tú no hay la corda no hay problema y falla un poquito de jumping ya así reemplazas el ejercicio voy a aparecer este ejercicio los ejercicios que podemos guardar guardar. Todo, todo lo guardamos todos los ejercicios vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad porque con la salud de, no se sé, yoga ahora empezamos con puesto muévete muévete le enviamos la información a nuestro cuerpo que vamos a hacer un poquito de, de actividad física de actividad física me muevo me muevo giro giro cambio las direcciones ok muevo el pie y muevo me muevo, muevo muevo me muevo me muevo, me muevo toda la información va arribando toda la información va arribando a nuestro cuerpo Muevo la braza muevo la la espalda que hemos bisogno que el elaboro de espalda ok encrocho y enciendo lentamente ok cambio cambio cambio cambio todo un poco rígido no? Debo parar un poquito de stretch. Tío de stretch, tío de stretch, tío de stretch. Me pliego, me pliego, me pliego. Ajá. Me pliego. Me pliego. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a portar el talón izquierdo. el Cambia. presiono okay. el ginocchio en giro cambia, cambia adesso, delato, presiono y delato cambio ok, perfecto, perfecto perfecto, perfecto como este Vamos a iniciar yo voy a dar un, un anticipo para la gente que a veces está ingresando al canal. Nuestro primo ejercicio serán no, eh, salto de la corda. Segundo vamos a hacer skipping, vamos a hacer el burping, mountain climber, eh, <ríe> jumping ya, jumping ya, mountain climber. Y aquí vamos a hacer un poquito de abdomen explosivo para finalizar nuestros ejercicios explosivos para las personas que cuando cualquier si performa o que no lo fa, esto te va a ayudar a estar siempre en forma a reaccionar a ser più veloce, veloce, ok, so voy a meter eh, un timer, un timer que si vola vale el timer porque si no, no, no me sbaglio que faccio più de 30, que faccio più de menos con el timer voy a acercarlo, voy a acercarlo. Eh, que he el agua, va, del agua, la chugamano no lo he portado pero va a va, va. ¿Vamos a ver ¿Un coquillo? ¿Vamos a ver ¿Ok? me hidrato me hidrato me hidrato hoy okay. se suda hoy se suda suda Con mi timer, no otro mato, estas aplicaciones que nos da nuestras señales. Prepárate, prepárate, como he dicho prima 30 segundos de labor con 15 segundos de recupero. Vamos a hacer estos ejercicios lo più explosivo, lo più veloce, lo più veloce. Concéntrate, concéntrate. Vamos a iniciar con el salto, salto, salto, salto. Prepárate. Prepárate. <ríe> ah. okay, ok, ok, ok, ok, ok. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Arriba tolestate. Nos metiamos en forma. 4, 3, 2, 1, 0. Salto de la corda con un solo piede. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. <ríe> Concentrate. <ríe> Concéntrate, 30 segundos, lo más veloce che tu veloce. Mueve la braza, veloce, veloce. Salta, salta, salta. Esto es una coordinación. Cosí como tú sabes, gira la corda debes saltar, porque no, <risa> si no, hay bruta figura. Si tú no sabes cómo saltar la corda, es para tu video cómo parar a saltar la corda. Perfecto. <risa> Dura poco puesto, ¿no? Ok. Ahora eso voy a cambiar de pie. Cambio de pie y me, me muevo. Me muevo, me muevo. Me muevo. Ok, cambio, cambio, cambio de pie. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Uno solo. Todo lo que fallo allí, lo van y se vendrá. Salta, salta, salta. Dopo no de este, el terzo lo facho. Un El polpacho se No te rinda. Si ancora tú no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. ¿Qué cosa aspetta? Tú te dudes, tú te dudes 30 segundos. ¡Gorda! ¡Tiro la corda! Próximo, skipping, skipping, salto. ¡Skipping, guádalo acá! 1, 2, salto. 1, 2, salto. 1, 2, salto. 1, 2, salto. 1, 2, salto. El ¿Cómo ¿No hay la corda? ¿Cuál pinta que hay una corda, una, una riga imaginaria. Sente, ¿no? Último, último si delato, si guardate medio, siendo, aterra, salgo, basta, puesta, basta, corto, Niente, niente fácil, niente fácil Nuevamente, cambio el láser Вот и мова, тапки Monta el monta posición, monta el Se inicia, se inicia a sentir la fatiga. Manca poco, manca poco. Cambio de acto, cambio de acto C'est parti, c'est rende más a ver squash ya salto salto salto que el ginocchio no supere la punta de tu pie de datos. Hay un Gallatore, hay un espartaco. Più facile. ¿eh? Jumping ya. Toca. Mă popa Se la faci, se la faci Pai suferi uman Ultimul Finales. Abro grande, salvo, salvo. no todo el caso lo puedes repetir en 4 volte se está iniciando inicia con 2 volte 2 vueltas con 2 series, sembra fácil pero llega un punto donde se siente la fatiga ah, salgo salgo Después, a esto le pueden añadir un peso un disco un disco de 5 kg Se uh, la fai, se la fai, se la falla, manca poco, manca poco, resiste, resiste, ni el no te regala niente. soy si un gladiatore, Todo puesto vendrá pagato, último, último, último, último, salgo, salgo, salgo, salgo Salto. Salto. Salto. Salto. Uf, uh, que la llamo pasta. Que la llamo pasta. Estoy sudando de mate No he portado una más. ¿Cómo te hace el ejercicio? ¿Fatigoso? ¿Te puedes mejorar o no? Sí, sí. Ok, ok, les recuerdo Si ancora no te has inscrito con este canal Inscríbete Déjame eso Lásame tu, tu, tu comentario, Activa la, la señal La campanera Yo hoy Meto un video diverso Las semanas cosas era un poquito lento Porque eh, la, la piolla La piolla no me la Me piace hacer ejercicio Al área aperta Les recuerdo, todo lo bueno que hay hoy domani se verá Non dimenticare di dormire bene, di mangiare bene, pensare positivo, tu e io arriviamo insieme al trasguardo, De cuore, Pablo, non dimenticate di fare stretching, ok, ci vediamo pronto, ciao amici, ciao a tutti, ah!